habían sido rescatados hacía un año, prácticamente estaban en, en malas condiciones, estamos hablando de ejemplares de Aguaraguazú, este, y tuvieron un año siendo cuidados por gente que sabe del asunto. Sí, por la fundación de Maiken, pero uh -huh. los liberaron, y esta suerte la podría correr también un Aguaraguazú, que fue eh, detectado y atrapado en las últimas horas en Santa Fe, Santa Fe hay sí. organizaciones que están pidiendo que los liberen, bueno, ha ido también a, una, a la Granja La Esperanza... ...a un lugar seguramente cuando esté en condiciones será liberado. Exactamente. Vamos a ver lo que pasó en la laguna de cerca de la laguna de Marchiquita, en Córdoba. Recuperar una guaraguazú es un trabajo interdisciplinario. Nuestra función como veterinarios es hacer una revisación clínica de los animales... ...para poder determinar su estado general. En su momento, cuando llegaron Anzenusa y Chipión, eran dos crías de aproximadamente dos meses y medio y tres meses de edad. Pudimos determinar que Ancenusa tenía una fractura en su pata derecha y Chipión tenía una alta carga parasitaria. Después de un largo trabajo de recuperación, hoy podemos decir que están en condiciones de ser devueltos a la naturaleza. La recuperación de una guaraguazú es un gran trabajo en equipo. Una vez que los veterinarios estabilizaron a Encenusa y a Chipión, comenzó el desafío en la recuperación en el CRET donde acondicionamos dos ambientes para mantenerlos en aislamiento humano. Allí están cerca para olerse y conocerse, pero como son animales solitarios y necesitan recuperarse de sus lesiones, se los mantiene separados. Para poder liberarlos, evitamos todo tipo de contacto con el humano. Los ambientes en los cuales eh, se encuentran alojados tienen mucha vegetación, lo cual permite similar a la que se van a encontrar con la naturaleza. Para llevar los registros cotidianos utilizamos el método de cámaras-trampa, donde nos permite registrar muchos de los comportamientos que necesitamos tener presentes a la hora de la liberación. Hoy están preparados para alimentarse por su propio medio y sobrevivir en la naturaleza. el bueno, buen de Krim, le dicen también ah, mira. Eh, bueno, esperamos que el de Santa Fe tan adulto ya cuando ayer, cuando se veían las imágenes el otro parón, tenga la misma suerte exactamente, ojalá corras a esa suerte bueno, nosotros nos vamos sí, siguen sí, las noticias en TN y queda Confe con toda la información del toda. pronóstico chao, Chau, hasta, hasta mañana, mañana.